En las últimas horas, la Federación ha lanzado una arremetida masiva con misiles en varias localidades del país ucraniano, entre las ciudades que se encuentran, Kiev y Kharkov. Por ahora se habla del deceso de dos personas y cortes en los servicios del agua y electricidad. Escuchen, desde el gobierno en Kiev han dicho que, escuchen, todos los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, pero los mismos medios eslavos relatan que sí, efectivamente se han producido explosiones en diferentes partes del país. Se habla, mucha atención a pesar de lo que están diciendo en Kiev se conoce de varios impactos en diferentes puntos críticos de Kiev y su provincia, se habla por ejemplo de Poltava afectaciones en Kharkov y su provincia en la provincia de Odessa, provincia de Nipropetrops Rih en la provincia de Nikolai, en la provincia de Sumi además en la provincia de Vinipsa. de otro lado se sabe que en las últimas horas por lo menos se registraron 15 explosiones en el Donetsk. pero amigos, hay más datos relevantes que se están presentando en las últimas horas y la verdad, todo lo que está desen de las acciones tanto de la Federación como por parte de Occidente en su apoyo contra Ucrania, nos dan a entender que el mundo se debe preparar para una fase de confrontación entre la OTAN y Rusia y que este paso es algo inevitable. Según las declaraciones que ha entregado el mismo portavoz de la presidencia rusa que es Dmitry Peskov, lo ha dicho que se debe de asumir esta fase porque no hay vuelta de hoja, no hay luz en el camino para que las cosas mejoren e insiste en que todas las vías ya están agotadas y que no hay retorno. Aten cabo, señoras y señores y emitan sus propias conclusiones, amigos miren esta noticia, por favor, creo que en el video anterior también la comentamos, la federación puso a punto el lanzamiento de misiles específicamente dos estamos hablando de los misiles intercontinentales JARS. pero esto no quiere decir que los van a lanzar simplemente, es un mensaje a occidente que todo está a punto y que es mejor el diálogo, los JARS son capaces de recorrer hasta 18 mil kilómetros y no hay nada que los detenga y un lanzamiento de esto puede ser el detonante de una nueva fase en este conflicto, la misma federación no ha dicho, este es solo un tema disuasorio ahora el norte según un nuevo informe está indirectamente en confrontación a través de la OTAN contra la federación allí en el conflicto Ucrania-Rusia ya están listos los sistemas antiaéreos Patriot para las fuerzas de la APU están a punto de llegar allí a UCA, el hecho de que los mismos medios corporativos y pesos pesados del norte ya lo dijeron que Casa Blanca había en pocas palabras dado la orden o que apoya las arremetidas directas no solamente al Donbass sino la infraestructura crítica en el territorio de la federación y ahora los nuevos lanzamientos masivos de misiles que hace Rusia a varias ciudades de Ucrania suponen una escala de toda esta situación. La Federación alega que todos estos territorios que ahora hacen parte vía referendo para Rusia han sido foco de muchos ataques masivos en los últimos días, especial a puntos residenciales. Se han cerrado las puertas del diálogo por parte y parte y lo que más preocupa, nadie quiere ceder ante esto. Y por mucho que quieran decir que aquí no hay forma de que las cosas sean o que solo den a nivel local y que no a escala regional o quizás del planeta, bajo las premisas de que que las decisiones serán serenas y poderosas como lo está relatando el portavoz Dimitri Peskov, recientemente deja un sinsabor a que esto huele mal y tiene mal camino para las próximas semanas o quizás días, y las posibilidades de que haya un enfrentamiento entre la OTAN y la Federación, están tomando forma así muchos no lo quieran ver, aunque desde las directivas, no lo quieran dejar entrever en público, estamos hablando desde la OTAN y lo que se viene para las próximas horas o semanas es duro, sobre todo en el terreno de batalla, que aún las campañas mediáticas Dicen que la federación se le acabaron los equipos o se le acabaron las municiones allí en el terreno de batalla en pleno invierno parece ser que el ejército ruso es una cajita de Pandora y puede dar un zarpazo que nadie lo espera. O no es coincidencia que el mismo viceconsejero de Seguridad, Dmitry Medvedev, hubiera dicho hace poco que la Federación está fabricando equipos bajo nuevos parámetros que solo los puede armar Rusia para defender sus objetivos. Lo que quiere decir es que debajo de todos estos escenarios se viene algo de mayor envergadura, lamentablemente. Por lo pronto... Lo que hay es una lucha por las informaciones mediáticas, lo que se conoce como la lucha mediática entre la Federación y Occidente. ¿Y por qué se los digo? Las últimas declaraciones que ha entregado la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, que expresó la voluntad de Occidente de excluir a Rusia del Consejo de las Naciones Unidas, dieron pie a una declaración fuerte y consistente de parte de la portavoz de exteriores de la Federación, María Sajarova, que se refirió a estas palabras del funcionario del norte. La funcionaria de la Federación dijo que si existiera la forma de destruir a Rusia por parte de el norte lo harían al instante, al igual que si existiera el mecanismo de apoderarse de todo el gas, del petróleo, el diamante y el oro ruso. En ese sentido, Sajarova ha dicho que no existe ese medio y dijo que su país está preparado y tiene todos los mecanismos para hacerle frente a las intenciones del norte más temprano. Dos congresistas en el país americano dieron esta misma propuesta de excluir a la federación, pero no ven el camino en su implementación. En pocas palabras lo que dice Sajarova es que están insistiendo en que en Casa Blanca seguirán el camino enfocados en presionar a nivel internacional para seguir aislando a Rusia. Se refirió al nuevo enfoque de cooperación militar que anunció el Departamento de la Defensa del Norte, que habla del entrenamiento de soldados ucranianos y enfoques en equipos combinados para las fuerzas que se llevarán a cabo en Alemania desde enero. Ahora, viremos la información, porque hay anuncios que están dando a entender que podría darse un nuevo asalto de la Federación a Kiev para los próximos días. Habló el jefe del operativo del Estado Mayor de las Fuerzas de Ucrania, Alexei Gromov, anunció que se prepara un asalto conjunto, entre Bielorrusia y Rusia en enero o febrero del 2023. Atención, detrás de todo esto hay algo duro y muy fuerte. Acotemos. Se ha conocido información recientemente de aviones espía. Estamos hablando de la UAC ruso que está en Bielorrusia, allí está recopilando información. Ustedes saben que este es uno de los aviones más temidos en el mundo, sin comentarios oficiales por parte y parte. Estamos hablando de los dos ministerios de las defensas, además de la concentración de 70 mil tropas en la frontera con Ucrania, ejercicios conjuntos entre estos dos países, el traslado de los equipos pesados. Y ahora desde allí se dice que los mismos uniformes de Bielorrusia son los mismos de Rusia. Aquí la pregunta es: ¿qué se está preparando? ¿Un asalto a Kiev? Lo dijimos, están preparándose para la confrontación con la OTAN. El o objetivo es Kiev, según lo están diciendo desde el gobierno de Ucrania por parte de Alexander Gromov y reconoce que las fuerzas de Ucrania están resistiendo y es mucho tiempo para resistir. Las pérdidas son grandes, las que han tenido son bastante altas y las municiones de la AFU están prácticamente agotándose. Todos son las señales que están enviando desde Kiev ante esta situación que están dando a entender que se podría dar un asalto final para los próximos días o para las próximas semanas. El asalto a Kiev por parte de las tropas rusas a ustedes mis amigos muy amables y muchísimas gracias llegamos a la parte final de este video nos escuchamos en el próximo contenido los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal nos dejan su comentario en la cajita de respuestas recuerden activar la campanita roja de notificaciones y muchas gracias por su audiencia un abrazo para todos